Granada, tierra ensangrentada en tarde de toro mujer que conserva el embrujo de los ojos moro quiero vivir en Granada quiero vivir en Granada Solamente pa' escuchar La campana de la vela Cuando me voy a dormir Solamente pa' escuchar La campana de la vela Cuando me voy a dormir Gitana, si me quisieras Y tan así me quisieras, Te compraría en Granada La mejor cueva que hubiera Te compraría en Granada La mejor cueva que hubiera te guapa mariquilla Ponte guapa, mariquilla que ya se nos va acercando esa feria de Sevilla, que ya se nos va acercando, que ya se nos va acercando esa feria de Sevilla. Que ponte guapo Manuel, venga, ponte tú también guapo Manuel, que nos vamos esta noche a la venta de Miguel, quiero vivir en Granada, solamente por hoy. La campana de la vela cuando me voy a dormir.